Escribir eh, una ecuación cuadrática en la forma canónica. Para eso en los cálculos auxiliares vamos a hacer x, por ejemplo, x más h al cuadrado. Y esto es x cuadrada más 2hx más h cuadrada. La ecuación cuadrática en la forma canónica de x más 3 por x menos 2 es igual a 1. Este, aparentemente no tiene nada de cuadrático, pero eh, hagamos las cuentas y eh, si voy a poner este igual, lo voy a poner acá. Entonces no, no tengo que poner más eh, implica así para abajo. ¿Sí? Si pongo que esto es igual, vamos a ponerlo así: es igual acá, entonces sigue el igual acá x, esto es lo mismo que poner x por x menos 2, más 3 por x menos 2, y que esto es igual a x cuadrado, menos 2x, más 3x, menos 6. O sea que esto es igual a x cuadrada, más x, menos 6. Entonces esto yo lo comparo con esto. Y lo que voy a hacer es compararlo con esto y tratar de escribirlo como esto. Entonces acá tengo x cuadrado, tengo x cuadrado. Tengo x y acá tengo 2h, x, entonces 2h es igual a 1. Entonces h es igual a 1 medio acá entonces acá lo que tengo que hacer es x cuadrada más x más, tengo que completar con h al cuadrado, que es un cuarto pero como sumo un cuarto, tengo que restar un cuarto menos 6 y esto sigue siendo igual entonces básicamente puse el h1 acá el hecho h1 pero ya no con el sentido no con el sentido de eliminar nada, sino de completar un cuadrado. Y esto, esto, es lo mismo que escribir x más un medio elevado al cuadrado. Esto es menos 6 menos un cuarto. Menos 6 menos un cuarto. Yo esto, a esto último lo puedo menos 6 menos un cuarto. Menos 6 menos 1 cuarto. Yo lo puedo escribir como menos 24 menos 1 sobre 4. O sea, menos 25 cuartos. Menos 25 cuartos. Entonces esto es igual a x más un medio elevado al cuadrado menos 25 cuartos. Es igual a 1. De acá. Entonces, esta ecuación, ahora sí, esta ecuación yo la puedo escribir como x más un medio elevado al cuadrado es igual a 1 más 25 cuartos. Y esto es, en vez de 1, pongo 4 cuartos, es 29 cuartos. Y la forma canónica. Hace que yo tenga que dividir todo por 29 cuartos y entonces poner x, acá también va, x más un medio, elevado al cuadrado, D, dividido 29 cuartos, es igual a 1. Y esta es la forma canónica. Y esta es la forma cuadrática, o ecuación cuadrática, o ecuación casi, ecuación general, e esta, ya está ordenada y completada, es la ecuación general, o la ecuación cuadrática, esta forma cuadrónica. Entonces, lo que tenemos acá, es que, eh, voy a poner acá, en la primera línea, esto es lo mismo que, o es equivalente, que, vamos a ver otro ejemplo vamos a ver otro ejemplo acá, en donde eh, este numerito ya no es más 1, sino que va a ser 4x cuadrada más 8x es igual a 3. O sea, eliminemos esto. Entonces, quiere decir que este, este polinomio ya no es mónico, entonces lo único que tenemos que hacer es sacar factor común, x cuadrado más 2x. Acá dejamos un espacio, es igual a 3. Lo único que sacamos es factor común. Entonces miro acá, acá yo tengo 2x y acá tengo 2hx. Por lo tanto en este caso h es igual a 1. Entonces necesito un 1 acá, que es el h cuadrado. Y como puso 1, voy a poner menos 1. Entonces, esto es lo mismo que 4 por x más 1 al cuadrado menos 4, porque esto es lo que puse acá. Entonces, 4 menos 4 acá, que es igual a 3. Y entonces, esto, acá podemos poner 4x más 1 al cuadrado es igual a sumo 4 acá, entonces sumo 4 de este lado y me queda 7. Entonces ahora tengo que dividir por 7. ¿Sí? Pero al dividir por 7 esto no lo puedo dejar acá. O sea, divido por, por 4 primero, entonces me queda 7 cuartos, y divido por 4, entonces se van. Y me queda x más 1 al cuadrado, dividido 7 cuartos, es igual a 1. Que tiene la misma facha que esta. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, pero ya con dos variables. Entonces acá vamos a hacer eh, 4x cuadrada menos 2y cuadrada. Más 8X. Eh, más 8Y. Igual a 0 pongamos. Acá lo que tengo que hacer. Primero es ordenar. 4X cuadrada. Más 8X. Más. Y me queda así. Más. Menos. 2Y cuadrada. Más. Más. 8y más, y me queda así, igual a 0. Acá me faltó poner esto. Bueno, entonces voy a poner igual acá. Eh, a seguir. Acá, lo mismo que acá. Esto es la misma parte que acá. Entonces tengo que poner 4x cuadrada más 2x más... Menos 2y cuadrado menos 4y más y sigue siendo igual a 0, ¿no? O sea que factor común menos 2, entonces eh, menos 4. Acá pongo 4, acá es 2x, entonces eh, h es 1, entonces x cuadrada más 2x más 1 y resto 1 menos 2y cuadrada menos, acá es 4y entonces el h acá o mejor dicho hagámosle eh, y más k al cuadrado entonces y cuadrado más 2k y más k cuadrado entonces k es 2 entonces 4y más 2 al cuadrado es 4. Y como sume 4, resto 4. Y esto es igual a... Pongámosle... Acá esto es x más 1 al cuadrado. Y esto es y menos 2 al cuadrado. Acá es... 4 veces esto, menos 4. Menos 2 veces esto, más menos 2 por menos 4 es 8. ¿Sí? O sea que si eh, lo pusiéramos, esto es 4x más 1 al cuadrado, menos 2y menos 2 al cuadrado, más 6, igual a 0, y en este caso lo que hay que hacer es poner 4x más 1 al cuadrado, menos 2y menos 2 al cuadrado, sumo menos 6 y me queda menos 6 de este lado ahora lo que tendríamos que hacer era dividir por menos 6 para que me quedara acá 1 eh, divido por menos 6 y menos 2 al cuadrado dividido menos 6 menos 6 y acá como estaba menos 2 para que quede 1 divido también por menos 2 entonces esto es 3 Y acá tengo x más 1 al cuadrado dividido menos 6. Y entonces acá tengo 4 para que quede 1 divido por 4. Como divido por 4 el numerador, también divido el numerador. ¿Sí? Y entonces esto yo lo puedo escribir como menos 3 medios. Si todo está bien, eh, parece que. ¿Cometí un error? ¿Puede ser? Sí, cometí un error porque acá es menos 4 más 8. Entonces acá no es 6 sino que es 4. acá es 4, entonces acá es menos 4, entonces mmm, un poco más fácil, menos 4 sobre menos 2 es 2, y menos 4 sobre menos 4 es menos 1, esta ecuación es la ecuación a la que yo quiero llegar, que es la ecuación canónica, ya van a ver que esta ecuación es de una hipérbola, una hiperbola de, de esta facha. Sí. A ver si me permite. Ahí está. No se ve mejor. Bien. Entonces ya tenemos cómo, cómo trabajar con eso. Y ahora lo que resta es hacer las, eh, el cuestionario.